Hola, hola, buenas a todos. aquí solo comentando un día más en la taberna y hoy nos vamos a ir a Blood Bowl 3 Sí, señores, Sí, es el primer gameplay en la taberna que vamos a tener de Blood Bowl 3 En el vídeo de hoy vamos a ponernos la miel en los labios, vamos a ver la creación de los equipos Vamos a preparar, bueno, vamos a ver la interfaz un poquito así en, en detalle, vamos a intentar explorarlo todo Y vamos a crear... Todos los equipos que vamos a ver a lo largo de esta semana Así que vamos a por ello Vale, de momento, bueno Vale, tener en cuenta que es una versión beta O sea, esta, esta beta va a durar todo lo que dura la, la semana Hasta el día 13 de junio Y bueno, vamos a poder aquí jugar y disfrutar todo lo que se pueda Pero vamos a encontrar bugs, vamos a encontrar fallos de traducciones Vamos a encontrar... Un montón de cosas, ¿vale? O sea, no es una versión final y es simplemente una prueba para ver qué tal va el trabajo Punto 1 Lo he cambiado, he hecho una prueba en castellano Y lo he cambiado al inglés Porque había un montón de bocadillos de información De mensajes que o no tenían la traducción completada Y, y fallaba la, la traducción y, y tenía impedimentos para continuar con la creación de los equipos. Entonces, vamos a por ello. Bueno, la primera impresión que da es que... Es un brote fresco, es un brote... Un, un, una pincelada de aire para para Blood Bowl. No tiene nada que ver el menú con los del Blood Bowl 1, el Blood Bowl 2. Son totalmente distintos. Da sensación de que es un juego de móvil y está bien porque... Pienso que esto va a acercar el juego a mucha más gente También ya, bueno, si hacen la versión portátil o lo, lo implementan en Switch Que seguramente lo harán, que es algo que comentamos ya en los noticiarios Del principio de la taberna para el Blood Bowl 3 eh, Seguramente da pie a que a que entre mucha más gente a jugar Ya no solo de PC o de, o de Playbook Xbox Además de ser una consola portátil, eso le da un puntazo al Blood Bowl Así que nada, vamos a por ello Crear un equipo nuevo. Vale, como vemos, tenemos ya los Orcos Negros, que ya hicimos su vídeo de presentación. Tenemos la Nobleza Imperial, que dentro de poco también estamos preparando y sacaremos su vídeo de presentación porque salió el tráiler otro día. Despistados, si no lo habéis visto, corred a verlo después de este vídeo. Y luego tenemos la Unión Élfica, que a estos aprovecharemos y aunque no hagan tráiler de presentación, a lo mejor lo montamos nosotros desde aquí. No lo sé, ya lo veremos. Así que, ¿qué les vamos a poner? Vale Nombre, bueno, no se ve El bocadillo del nombre, pero Listo, vale, balanceada Por ejemplo Creación del equipo Ah, wow, vale, balanceada entiendo que es Él te crea toda la ficha de equipo Uy, bueno, Ahora te lo rellenará, efectivamente Uh Me gusta, me gusta Tiene su puntito A ah, team value Vale, de 1000 Vale, esto es el dinero que tenemos ¿Qué Me gusta la interfaz Tiene muy buena pinta A ver, ¿qué tenemos? Vale, entiendo que tenemos Estos son Vale Vale, estos son los Goblins Escurridizo... Vale, este es el que es lanzable, esquivar y cabeza dura Vale, aquí tienes las mejoras de, Tanto en, en general como de fuerza oh, oh, oh, oh, Y estas están todas Vale, estas son las de general oh. Vale, y estos son los o sea los puntos de jugador que por lo que entiendo van a seguir una dinámica distinta de lo que teníamos en, en entregas anteriores. No sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, eso ya es un primer punto a explorar. Vale, tenemos aquí un montón de habilidades de fuerza, agilidad, vale, de pase y mutación que no tenemos los de estos. Vale, características por 18 ¡Hala! Vale, y puedes venir aquí a elegirlo ¿En serio? Adrede, O sea, puedes coger y subirte un Goblin full fuerza, por ejemplo Vale, por 18 a lo mejor no es lo más Acurate, ¿no? Pero... Vale La música es una pas... ¡Oh! Me lo he saltado Estaba ahí Aquí, la customización. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Y le podemos cambiar las partes del. Oh. Vale, hacer la beta. Entiendo. Ah, no. Ah, amigo. Estos cosméticos seguramente serán de pago. Probablemente haya DLC. Bueno, DLCs. Tendrá la tienda para que puedas ir cambiándole los equipos. A. Porque por lo que pone aquí es infinito. Entonces a lo mejor puedes poner tres o cuatro o. Ah, bueno, va un poquillo lentillo por el momento. Vale. Ning. Ah, aquí entiendo es para que le cambies el, el propio nombre. Ah, vale, vale, está cargando, está cargando, está cargando, está cargando. Tampoco lo agobiemos mucho. Vale. Y el nombre... Vale, y le cambias el nombre. Ah, ¡Oh, qué guay, qué guay. Vale, me gusta. Vale, esos han sido sí los goblins. Más o menos hemos visto todas las opciones. Vale, vamos al... al grueso del equipo. A, a por esos... Orcos... Vale, que tienen... Por lo que hemos visto tenían pelea... Y... Eh, a agarre... Vale, estos pueden tirar tanto fuerza como a... A general... Eso me gusta... Está bien... Agilidad... Pase... Vale, esto es exactamente lo mismo... Y aquí también te puedes subir... Claro, por lo que entiendo también te puedes subir... Vale, las habilidades... ¿Qué tienen de customización?... Nah, es que vamos a tener lo mismo. Pero bueno, por lo menos vamos paseando, lo vamos viendo. Vale, hombro derecho. Está bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Porque tienes muchas opciones, habrá muchas combinaciones, seguramente. Y esto no serán solo nueve. Aquí seguramente luego añadirán flechas y demás para ir pasando por las piezas de armadura que tengas. Está muy guay, me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale, y ahora dónde, es, dónde está, dónde está nuestro troll. Aquí está el troll. Vale, y el troll tiene de todo. Pero de todo. Solo puedes tirar la fuerza con el troll? Vale, eso no está mal. Vale, y le, bueno, las habilidades, como siempre, son las mismas para todos. Ok. Vale, customización la cabeza... El hombro derecho... El hombro izquierdo... Entiendo que estos son nombres en clave... Que no está puesto... Sí, sí, sí... 100% Vale, el brazo izquierdo... A ver si no carga... Están muy guapos los modelos, eh... Son una pasada... Vale... Y el cuerpo... A ver qué tal... Vale... Sí... Probablemente... Probablemente... Nos colarán un montón de cosméticos Por aquí Vale, y por el momento, bueno Re-rolls, fans Coaches, asistentes eh, Animadoras y médicos Vale Vale, entiendo que aquí es para Vale, y esto es bueno para vender Y, y comprar, pero Está claro, ¿no? Vale, y la customización... ¡Hola! Vale, o sea, customizas el equipo entero. ¡Oh! Vale, esto me encanta. La página 8, pues viaja directamente. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, la transición de páginas... Va bastante bien. ¿No hay jarras de cerveza? No me he fijado, pero... Me va a parecer muy feo. Espero que por lo menos... Si salen los enanos... Espero que tengamos bastantes jarras de cerveza. Por lo menos un modelo de jarra de cerveza. De momento estoy indignado. Patrón. Hola color sólido le puedes poner... ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Así a puntitos. ¡Oh! Y le puedes cambiar el color. Vale. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Vale? ¡Uf! El selector de color va a ser así. Mm, mm, mm, mm. El selector de color me parece un poquito pocho. Vale. vale, es que el selector de color pienso que tendría que ser a lo mejor como el photoshop que... O a lo mejor no así, sino un menú circular, no lo sé No me... Dios, no, qué feo O al menos que pudieras filtrar, rollo, ok, enséñame azules O que pudieras hacer una primera preselección No sé cómo va a quedar este morado Me sirve Vale Ah, vale, y aquí para que veas La preview con el resto de Nah Bien perrones Vale Vale, vale Ok, me gusta Las cheerleaders Bueno, entiendo que las podrás seleccionar Y ya está Vale, sí, y son las tres Bailan la jaca Bailan la jaca de los All Blacks, no te puedo creer. <risa> Ostras, qué detallazo tú. Me encanta, porque en el Bloodpool 2 eran los de... Si no me equivoco, eran con los po pompones, orcas con pompones y en el 1 también. Pero esto suena pasada, tú. Vale, vamos a ver. Aprovechamos y vemos el resto de, de animadores y si para el resto no... Vale. ¿Es algún baile reconocible, gente? No, simplemente baile de pompones. El fico. Déjalo ahí. Va con la moicana, tú. Vale, y los nombres imperiales. Epic sax guy, tío. Sería buenísimo que sonara. Ole. Nah, vamos a poner los orcos. 100% Vale, vamos para atrás. Vale, con el clic derecho funciona bien. Oh, dime que hay varios modelos de coach Ah, no, no Siempre es el mismo Es que estoy viéndolo y digo Todos estos son con, cosméticos ampliables en la tienda A punta pala Bueno Vale, nada, nos vamos a quedar... Ahí, espérate Así, ah, lo vemos, lo vemos Vale, este es el hombrecillo que hemos, viendo, hemos ido viendo en los trailers De los Nombres Imperial también Y a ver este el Eldritch... Qué modelo, tío, guapo Vale, nada, nos vamos a quedar el orco Que tiene a, a Tim Para nosotros era Tim Aquí clavado en, en la hombrera Vale El estadio Oh, dime que tienes previsualizaciones o algo así Vale Los orcos Pero, ay, perdón es que con el clic derecho vas para atrás. Es algo a lo que me voy a tener que acostumbrar. Vale, el humano... Uy, uy, uy, uy. No me gusta la presentación o no me acaba de gustar la presentación de los campos elegibles. Bueno, sí, ves el tablero, pero... No sé, lo que mola del estadio es también los alrededores y... ¿Ni un moto? Ah, moto entiendo que es el logo o el ahí luego no, el lema del equipo vale, pues nada, esta de momento es la pantalla de previsualización de los eh, de la creación del equipo orco, así que nada vale, en un principio ya lo tenemos creado a ver, espérate, vamos a ir a equipos y ahora cuando cargue todos los equipos uy vale, tenemos a los orcos a los orgrims, vale, vale, perfecto vale, nuevo equipo Vamos a ver ahora los nobles imperiales Vale Balanceado Sí, que nos lo que nos haga las plantillas por defecto Al fin y al cabo A la hora de estudiar y ya de hacer un equipo competitivo Pues ya nos pondremos a, a ello Vale, ¿qué tenemos? Tenemos Lanzadores Vale, tenemos dos lanzadores Dos blitzers Dos, un, dos, tres líneas imperiales Y Guardas, voy guardas Sinogro Sinogro Excuse me Ahí oh. Ah no, lo ha dado por Lo ha dado por creado Ah no, esto es Después del primer de este Vale, jugadores Hombre, yo quiero un ogro Vamos a vender ¿No podemos vender algún hombrecillo? ¿Cómo es para poder vender los hombrecillos? A nosotros para reventar el equipo Ah, no. O para cargarse. Vale, nos vamos a cargar en línea. Sí, y volvemos al de este del equipo. Hemos recuperado los dineros. Sí, perfecto. Uf, vale, si vendemos otro no nos da. No te da para ponerte un... Vale, vamos a vender un. Uno de los líneas. Es que quiero, quiero tener el ogro. Quiero tener el ogro. O sea, a ver, es un más. 140. Vale, ok, lo tenemos. Vale, vale. Está bien, está bien. Ah, mira, y esto no habíamos visto, ¿eh? La previsualización de la compra de, de jugadores. Qué guay. Vale. Vale, ok, lo reclutamos, lo tenemos en el carrito 140k Ah, pues nos llega justo, tú Vale, confirmamos Vale, y debemos de tener ahora mismo Aquí Está procesando la compra eh, eh Ah, vale, y aquí los puedes ir moviendo todos. Vale, tenemos 10 y aquí nos faltará uno para el primer partido. Vamos a quitarnos uno de los bodyguards. Y vamos a traernos un par de líneas. Porque si no, vamos a ir mal, mal, mal, mal. Vale, ok, bueno, esto lo haré luego. Así no perdemos tiempo. Vale, vamos a ir revisando. Aquí tenemos... Vale, el lanzador que tiene pase mientras corremos. Y el pase normal, vale. Vale, van a tener tanto las habilidades generales como las de pase. Y. Sustained Casualties. Eso entiendo que son las características que le aumentas. Así de gratis. Vale, no. O sea, no tenemos los puntos de jugador Pero Vale Vale, vamos a verle la customización A ver qué es todo lo que trae Vale, la cabeza Vale Este es el hombro derecho, sí, cierto Uf, Es que tienen que tener los servidores Una carga brutal Para que cueste tanto Vale. El brazo derecho. Brazo izquierdo. Ahí con sus pinchitos. Vale. Y aquí el cuerpo. Vale. La verdad es que tienen bastante, bastante, bastante por lo que tirar. Me gusta. Vale. Volvemos. Ahora vamos a ver los blitzers. Blitzer noble que tiene el atrapar y, y bloqueo. Los blisters mueren un montón, ¿eh? Vale, y estos van a tirar tanto general como agilidad. Vale, o sea, tenemos que entender que los blisters nobles son como si fueran nuestros receptores. Vale, esta es la cabeza. Hombro derecho. Hombro izquierdo. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Vale. Y entiendo, claro, a ver, todo esto es combinable. Todo al fin y al cabo, eliges solo. Una de las partes, en plan, o sea que pues... Ponerle una cabeza, luego otro cuerpo... Es muy Lego, ¿no? Móntatelo a tu rollo... Vale, vale, el ogro... Vamos a ver, el ogro... Que claro, con el equipo equilibrado no te lo pone... Porque entiendo que es un gasto muy vasto... Para un equipo inicial, a lo mejor... Tiene cinco fuerzas, ¿eh? es que está muy bien... Y todo lo que tiene... Cabeza dura, solitario... Mighty Blow. Uh, uh, uh. Vale, esto es, entiendo que es como si fuera nuestro golpe poderoso. Lo conocemos como golpe poderoso. No puede coger pase ni mutación. Wow, vale. Y por ejemplo, las características. Sí, estas las puede coger todas. ¡Ay! Ah, no, ya lo habíamos visto todo. Sí, vale. Vale, estos son los líneas imperiales. Vale, este que tienen defensa. Está muy bien. Se parecen... Bueno, al menos el modelo de la cabeza es parecido a los blitzers. Uh, solo pueden subir general. No pueden meter ni pase ni mutación. Es que eso es importante. El pase... Bueno, la mutación está claro que no. Pero el pase no lo pueden meter. Por si acaso. Por si acaso. Tú querías derivar un línea a esto. Pero no no puedes meter la función esa. Y solo puede ser fuerza o agilidad. Cuando son dobles. Uh, eso habrá que habrá que que ser listos para jugar con eso vale, cabeza hombro derecho hombro izquierdo vale brazo derecho los tipos de modelos por ejemplo, no sé por qué, razón, el ogro ha tardado súper poco en hacer el cambio o, o el... sí, el cambio entre el, las piezas de modelo y tal pero bueno Vale, ves, por ejemplo, esta tarda súper poco Hay algo que tardan tarda un montón De sacarte el menú desplegable y hay otras que No tarda nada Vale, y ya no nos quedan nada Los, los guardias Vale, mantenerse firme y Pelea eh, eh, eh, eh. Vale Vale, ves, por ejemplo, y estos tienen Tanto general como, como Fuerza de, de primarias Y eso está muy bien Vale, y para customizarlos la cabeza el hombro derecho, este hombro derecho está muy guapo y ¿eh? me gusta mucho con el ala esa. Vale, hombro izquierdo que es el con el pincho este, ¿vale? Brazo derecho que lleva el puño americano, qué guapo. Vale. Brazo izquierdo y el cuerpo. Vale. Vale. Vale, pues entonces, ok, ya tenemos todo esto listo, excepto la customización de aquí. Oye, nos sobran 90.000. ¿Podemos comprar otro jugador? Bueno, es verdad, sí, lo hemos dicho, Larry luego. A ver qué customizaciones hay aquí. Entiendo que son los emblemas, espero que no sean todos los mismos. Por favor. uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Sí que tiene pinta que van a ser todos los mismos. Un clásico, ¿no? Sí, y no hay cerveza. Está feo. Sí, porque además te pone... mal Logo, Orc Logo... Vale, entiendo, sí. Ok, los añadirán en un futuro el resto, seguramente. Lo que no recuerdo ahora es si había restricciones antes por raza. Oh, qué guay, la media luna Todos los patrones Es verdad que los patrones no los hemos visto antes A ver, de los cometas Esto está guapete Es que lo que pasa es que en el traje del imperial No se nota mucho No se llega a apreciar Uh, cómo mola Oh, estos florales A estos les tienen que quedar de locos Buah, Y que le cuesta cargarlo ya Vale, ok, ya lo tenemos no se nota tanto después de todo uh, Sangriento A ver este oh, no se nota casi Vale, nada, y aquí ya entramos en la paleta de colores Vale Dios, qué color tú Bueno, mira, no es mala combinación No, es que el, pa el patrón No me gusta para nada las espinas. Vale, mejor, mejor, mejor. Y el tercer color, bueno, son detallitos y ya está, entiendo. Eso es el blanco. a ah, los guantes y nada, poco más. Vale, perfecto. Las cheerleaders serán igual. Sí, vale. Tampoco, bueno, ver qué cambia con el patrón. No mucho más. Los coaches también serán igual, 100%. Sí, es que... Cosas que ya hemos visto, las dejamos vistas. Y para el siguiente... Vale, el estadio son dos iguales. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ir a por nuestro último equipo. La unión élfica. Vale, vamos a por ellos. Vale, que nos lo haga por determinado. Sí. A ver qué tienen. No sé qué... No, bueno. Deberían tener... Uh, a ver Vale, tienen líneas Tienen receptores De balista Tienen lanzadores Vale, y estos son blitzers Vale, o sea, es un equipo Súper básico en ese sentido O sea, no No tienes mucha opción ¿Ves? Tienes blitzers Receptores, líneas y lanzadores Ya está, se acabó no tienes más, vale Es un equipo orientado a pase Que es literalmente todo lo contrario A lo que me gusta jugar a mí Que a mí me gusta a las leches, empujar poco a poco Bueno, ya lo estáis viendo en la campaña de los enanos Que tenemos en el canal Pero ¡Fu! Lo jugaremos para que lo veáis Para tenerlo aquí en el canal también Pero no prometo nada yo con este equipo ¿eh? Vale, bueno, vamos a ir viendo Igual que hemos hecho antes, uno por uno Ah, digo, no cargaba, tipo, no puede ser. Vale. Hola. Vale, este es el lanzador que tiene tanto general como agilidad como pase. Vale. Y a ver la customización. Vale, cabeza. Hombro derecho. Claro, estos tampoco tienen mucha armadura. Piña que son el pillos. Brazo derecho. ¿Tendrán todos fuerza 3? No lo sé, eso ahora lo veremos. Porque es algo que no nos hemos ido fijando las estadísticas. Vale, el brazo izquierdo y el cuerpo. Perfecto, lo tenemos. Sí, efectivamente, tienen todos fuerza 3. Vale, vamos a ver ahora un receptor que, que tiene. Nervios de acero. Vale, que modifica. Bueno, aquí abajo está, que modifica los. Los modificadores en el pase y demás. Vale, recepción que puede resolear las tiradas. Vale, solo tiene general y agilidad, no puedes meter de pase. Vale. Es que esto si no recuerdo mal no estaba capado. No sé si es bugs o es intencionado. No, es intencionado. Vale, o sea, las tiene escapadas sí o sí. Ok, vale. Vale, la cabeza... Hombro derecho... El hombre derecho, hombro izquierdo... No, y estas armaduras... Es que estas armaduras son exactamente iguales... Vale... Puede ser peligroso... No sé cómo lo veremos ya luego en el terreno de juego... Pero puede ser peligroso el hecho de que puedas ponerles... Tantas, tantas armaduras... Que a lo mejor puedes confundir... Lo que es cada uno... Vale, este... Uf, es que tu blitzer... Que tu blitzer pueda ponerse Solo general y agilidad, y que fuerza esté restringido, para mí es un dolor de cabeza. Me, me, me duele, ¿eh? me duele tener que jugar este tipo de equipos. A mí que me gusta mucho ir al choque, usar adrede. Uf. Que no puedes así buscar habilidades de fuerza, es complicado. Vale, hombro derecho, el hombro izquierdo es muy parecido, sino igual. Uy, se ve un poquito. Vale, perdón. Ay, ah, el clic de derecho. Nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? Vale. vale Vale, el brazo de... Uy, aquí nos sale el... El puño americano, ¿eh? Vale, ok El brazo izquierdo y el cuerpecillo Vale, perfecto Y nos queda el... Línea, que no lo hemos visto Ah, sí, sí, el, el línea sí que lo hemos visto Perdonadme, gente El que no hemos... Ah, sí, sí, los tenemos todos Vale, pues los tenemos todos A ver, en la customización El reclutamiento, al fin y al cabo, es lo que hemos visto Emblemas Claro, es que emblemas no hay más Emblemas son los que hay Y se acabó Oh, uf, me parece feo que por ejemplo que no puedas rotar con la rueda del ratón Para navegar por el menú este Vale, la unión Sí, vale, le vamos a poner el que tiene y ya está Vale, el patrón, vamos a cambiar el patrón Dime que se cambia Oh, qué bonita la armadura, tú A ver... Dios, de, pero de señor élfico, de, de tengo mucha pasta, M mola un montón ese tipo de patrones, me encantan. Vale, eh, vamos a tirar a por un verde. Vale, sí. De este principal, vale, me gusta. Y de secundario, un blanquito así, ¿no? Rollo y. Venga, me gusta, me gusta. Tercer color. Mm, mm, si sí me has Ah, bueno, cambia solamente el, el faldón y ya está. Me gusta cómo ha quedado el equipo del fit. Vale, pues nada, con esto ya está. Ya tenemos todos los los equipos. Lo, bueno, los completaremos porque al fin y al cabo falta hacer aquí una comprita. Pero Deciros que vamos a tener Mucho Blood Bowl 3 en el canal. Vamos a empezar a grabar vídeos ya. Vamos a empezar a subir contenido de Blood Bowl 3 y vamos a tener una semana en lo que dura la beta vamos a tener mucho mucho mucho trabajo por delante así que vamos a ir a tope con ello vamos a generar el máximo contenido posible y esperamos que estéis aquí con nosotros para disfrutar de esta experiencia previa a lo que se vendrá en un futuro así que nada eso es sí todo por hoy y lo de siempre seguimos en twitter a los dos tanto a Fuki como a mí que van a estar los dos en la descripción aquí abajo y comentamos un poquito de todo en general también Seguidnos en Twitch. Abrimos streaming normalmente todos los miércoles a las 7, 7 y media. Abrimos directo y estamos ahí charlando un ratito con vosotros y mientras jugamos a lo que surja. Y también por último, suscribiros a este canal de YouTube si no estáis suscritos. Estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.